Vamos, recién uno de los pocos duros que aún no puede volver a trabajar y tampoco tiene mucha certeza de cuándo va a poder hacerlo. Estamos hablando de los transportistas escolares, por eso queríamos hablar un poquito, que nos cuenten en primera persona cómo la están pasando, qué está sucediendo luego de la manifestación. También ayer se hicieron presentes en gobernación para exigirle a la provincia de Buenos Aires respuestas. Estamos en comunicación en este momento con Ekel Mercera, transportista escolar, hace 26 años en el rubro. Ekel, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, Buen día. Bien, como vos decís, o sea, ya con una trayectoria bastante extensa en el rubro acá en la ciudad. Uh -huh. Contanos un poquito, Ekel, bueno, ayer se estuvieron manifestando primero una, una apreciación sobre eso, eh, y luego, bueno, ¿qué esperan? ¿Cuál es la respuesta que, eh, que quieren recibir? Bueno, mirá, la situación nuestra hoy eh, podríamos definirla como desesperante. Como bien ustedes comentaron, nosotros ya nuestro trabajo tiene en realidad 10 meses de actividad, porque después tenemos el receso de verano, en el cual nosotros tenemos que trabajar en colonias o buscar cómo tratar de, de sobrevivir esos dos meses hasta que renueva el ciclo lectivo. Y bueno, eh, esta pandemia nos encuentra con 14 días de trabajo los cuales prácticamente la mayoría de los colegas no han podido ni siquiera cobrarlo y, y bueno, en un total parate y desamparo porque en realidad no hemos recibido ningún tipo de ayuda no hemos entrado en ninguna de las ayudas que se han ofrecido y bueno y hoy es realmente muy angustiante porque el panorama hacia futuro también es más que incierto ya que según se comenta, eh, las clases del ciclo electivo 2021 iniciarían después de agosto. Mm. O sea, el camino que nos queda por delante es, es realmente muy duro. Muy uh -huh. duro. Uh -huh. ¿Qué tal? Buen día. Eh, pensaba... Tratando de jugar, ¿no? Eh, como si uno tuviese realmente la posibilidad, nosotros solamente comunicamos, ¿no? Eh, y ahora nos vamos a meter también, que nos interesa mucho cómo fue la jornada de ayer con y demás. Pero pensaba, ¿se, tienen, eh, ¿se les ocurrió, por ejemplo, a ustedes alguna suerte de, más allá de la ayuda, de poder. Eh, eh, empezar una actividad paralela, digo, se está muy en discusión y, y probablemente sea tema de agenda de las próximas semanas de, de que se necesitan transporte eh, público solamente para los esenciales y para la gente que reactiva la economía, no tienen que trasladarse. Digo, sea, ¿se puede o solamente cuando estás registrado para llevar a, a los niños eh, no no pueden hacer otra actividad mientras tanto? Sí, mira con respecto a eso... Eh, han habido un montón de propuestas que se han hecho públicas, eh, pero fueron solamente propuestas. Llevadas a la práctica realmente no funcionó ninguna eh, y lamentablemente los colegas se han tenido que reinventar como pudieron. Mm. Eh, en el caso particular mío eh, empecé tratando de hacer pastas caseras, eh, ahora estoy con otra cosa, pero bueno, tengo compañeros que están haciendo herrería, eh, diferentes actividades como para tratar en realidad de subsistir. El tema del traslado de gente como transporte alternativo sí. se había planteado en su momento, pero realmente no hay ningún antecedente que en ningún lado haya funcionado. Son casos muy puntuales, que más por tener un conocido en alguna empresa, han logrado poner el vehículo para llevar algún cierto personal. Claro. Pero a nivel global, eh, el grueso de los colegas está sin trabajo. ¿sí? Mm -hmm. Y Ekel, ¿cómo, ¿cómo trabaja? Contanos un poco, eh, para aquellos también que no, no sepan, no estén interiorizados, digo, ¿cómo se manejan el tema de los vehículos, el tema de la articulación que tienen entre ustedes como, como transportistas? mira eh, lo nuestro en realidad es como, aparte de ser un servicio semipúblico, eh, el cual tiene un, un, una carga demasiado importante porque trasladamos chicos, eh, nosotros tenemos como todo negocio, habilitado, gastos. Uh -huh. Esos gastos hoy, eh, a nosotros, sin estar trabajando, nos los siguen cobrando. Nosotros hoy nos están llegando el ingreso bruto, sin estar facturando ni siquiera un peso, nos está llegando el monotributo. Eh, había, en principio de año, empezado a venir las tasas municipales que corresponden a la desinfección, renovación de, la, de los papeles. Eso, por suerte, el municipio eh, lo condonó, pero después el resto es más. Te comento que hasta la BTD desde hace rato, en plena pandemia, estaba habilitada para lo que era el servicio, por ejemplo, de transporte escolar, colectivo, taxi o remis. O sea que es una situación eh, realmente que te lleva al límite, ¿no? Porque uh -huh. vos sin estar generando un ingreso, eh, tenés un montón de cargas que si no las abonás, eh, te estás generando una deuda, uh -huh. automáticamente. ¿Y esas cargas pertenecen a provincia principalmente? Eh, esas cargas pertenecen a provincia y a nación, eh, lo que es monotributo, uh -huh. ya es nación claro. y provincia, bueno, ingresos brutos, ¿no es cierto? Claro. Y el TV también lo maneja eh, provincia. Claro, parte de eh, esos reclamos los fueron los patentes, que... ¿no? Sí, parte de esos reclamos fueron puntualmente los que se hicieron ayer en el corte de, de la autopista, ¿no? Correcto, correcto, porque bueno, eh, es, es real que hay muchos colegas que han tenido que vender la camioneta y quedarse solamente con la habilitación para tratar de sobrevivir. O sea que si esto el día de mañana, eh, si calculamos que en algún momento vamos a volver a la vida normal, esta gente va a tener que no sé cómo hacerse de un vehículo para volver a poder tener su trabajo. Uh -huh. y También tenemos el caso de colegas que han hecho el sacrificio, la inversión de cambiar la unidad, y la estaban pagando, y hay muchos que ya están intimados a que se la retiren porque no pueden abonar la... La cuota, ¿no es cierto? Uh -huh. Estamos hablando que un vehículo, eh, camioneta, eh, estás hablando de una cuota arriba de los 25 mil pesos. Claro. ¿Recibieron alguna respuesta, Ekel, eh, finalmente luego de manifestarse ayer? Mira, hasta el momento ninguna. Uh -huh. Como respuesta ninguna, son todas promesas. Eh, la otra vez había circulado que se había votado en senadores una partida presupuestaria especial para el transporte escolar pero eso está también en la nada, no... primero no se votaba, después se votó, ahora supuestamente habría que hacerlo efectivo, no se hace, y según lo que se comentó ayer, eh, debido a la, a la manifestación, ya directamente esa partida que estaba dentro de, de lo que era este año, supuestamente se pagaría en el año que viene. Eh, el tema es que es una partida que era un abono, Único y por única vez uh -huh. O sea que Es prácticamente que no No da ninguna solución ¿No es cierto? Uh -huh. a, a, la, a la terrible situación nuestra Pero no se han comunicado directamente con ustedes Más allá de lo que se pueden enterar no, por eh, no, Comunicados no, no. Todos son trascendidos claro. todos son trascendidos y prometidos uh -huh. Lamentablemente eh, la realidad es esa uh -huh. Y bueno Realmente eh, a nosotros nos, nos pasó un año durísimo Por encima como a mucha gente no somos los únicos, lo que pasa es que nosotros estamos dependiendo de un montón de decisiones que no dependen de nosotros para tratar de volver a trabajar. Uh -huh. Y bueno, ahora como a todas la, las familias argentinas, también nos va a llegar las fiestas y bueno, eso será también un trago amargo, ¿no es cierto? En particular, ¿no? Porque bueno, es como que no tenés un respiro. ¿sí? Estamos en comunicación con Ekel Marcerat, él es transportista escolar, hace ya 26 años en el rubro. Eh, bueno, el reclamo que se llevaba ayer que recién mencionábamos es que el, en estos 26 años tiene algún antecedente como el que estamos transitando. No, siempre hacemos mira, esta pregunta, pero no sobre la pandemia es lógico, es una pregunta tonta eso, pero sí en materia económica en el rubro, la afectación. Sí. sí. mira, yo por ya te digo por tener la, esta larga trayectoria, he pasado la crisis del 2001, hemos también pasado el tema de la gripe A. Eh, y realmente cuando arrancó todo esto, nosotros pensábamos que iba a ser, bueno, algo parecido, pero bueno, esto es algo que realmente al mundo le ha pegado de otra forma, y bueno, y a nosotros realmente nos ha destruido, porque, te vuelvo a repetir, nuestra sí. actividad, eh, somos todos gente de trabajo, estamos acostumbrados a trabajar, al día a día, con mucha responsabilidad, porque llevamos criaturas, y bueno, y hoy estamos sin... Un, hay, hay gente que está un poco mejor dentro de lo mal que otras. ¿Por qué? Porque su mujer, su pareja o su marido tiene algún trabajo alternativo. Pero tenemos un montón de colegas que viven pura y exclusivamente del transporte escolar. Uh -huh. Entonces su ingreso es cero. Cero, cero. Uh -huh. Ekel, eh, ¿cómo van a seguir? ¿Tienen pensado hacer alguna, realizar alguna otra medida? ¿Concentrarse nuevamente? Digo, si no reciben, que, que hasta ahora no lo hicieron, el, el llamado que esperan o la comunicación que esperan. Mira, yo calculo que en alguna medida, obviamente, eh, uno va a tratar de seguir reclamando de alguna manera eh, algún tipo de ayuda. Eh, sinceramente, el, estamos muy de brazos caídos anímicamente, porque vemos que ha pasado muchísimos meses y no ha habido nada, además en algún momento hemos incluso solicitado aunque sea la tarjeta alimentaria mientras no trabajáramos después que se nos diera de baja cuando volviéramos a la actividad aunque sea para tener, para alimentar a nuestra familia, uh -huh. y bueno eso tampoco se nos ha, se nos ha otorgado, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea que hoy realmente estamos Estamos como desilusionadísimos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la última, al menos de mi parte, tiene que ver concretamente si eh, estamos hablando de lo que es aquí la ciudad de La Plata y la región, pero si tienen conocimiento de algún otro eh, lugar o en algún otro, no sé, municipio, eh, incluso en alguna otra provincia en donde se haya eh, le hayan dado una respuesta al sector. Mira, se ha hecho desde que empezó la pandemia una mesa nacional que nunca se había hecho de transportes escolares de todo el país, eh, y realmente solución no hay en ningún lugar. ¿En ningún lugar? En ningún lugar del país hay, para nuestro sector, una solución. Algún que otro paliativo, como te digo, por ejemplo, acá en el caso del municipio de La Plata, nos liberó sí. de lo que eran las, las tasas municipales, uh -huh. pero después se nos dio dos veces unos bolsones de alimentos, y nada, y nada más. Esos casos puntuales pueden haberse dado en algún otro lugar, pero solución, más o menos, porque tampoco uno pretende que, que vuelva uno a tener la vida que tenía cuando estaba trabajando plenamente, pero sí un, un, un acompañamiento, no ha habido en ningún lado. ¿De, de cuántas eh, familias estamos hablando aquí en la región? Mira, según lo. Acá en la región, nosotros mm. tenemos habilitados 250 transportes escolares. Ahí tenés 250 familias, que aparte, eh, muchos transportes eh, tenemos nuestro celador, que es, el, es la persona que nos acompaña cuidando y ayudándonos a subir y a bajar los chicos en los transportes, eh, que ellos también se han quedado claro. obviamente sin, sin trabajo. Así que, bueno, eh, es, es un número importante, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a nivel país, eh, aproximadamente somos 15.000 15, familias. Eh, que le estaremos en comunicación, eh, si vuelven a movilizar seguramente nos volveremos a comunicar y a la espera de que ojalá tengan una respuesta. Lo último y a modo eh, casi gráfico para llevar un poco de color a la entrevista, en un momento hasta se extrañan los gritos del, de los niñes, ¿no? Eh, no te quepa la menor duda. Vos sabés que esto al principio empezó, te vuelvo a repetir por experiencia, pensábamos que iba a ser como la gripe A, que se tomó parte de las vacaciones de invierno, más 15 días... Y se volvió, pero bueno, eh, entonces uno medio parecía que era como una especie de, de vacación. Claro. Cuando se fue prolongando, realmente hoy se extraña un montón. ¿sí? los eh, El habitual contacto con los chicos, su, sus travesuras, sus ocurrencias, eh, realmente se extraña un montón. El que lleva la profesión ya de hace muchos años, eh, lo comparte yo creo totalmente en este sentido, ¿no es cierto? Ekel, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y por tratar de, de que alguien nos escuche y, y que bueno, que la gente también se entere de la de la situación que estamos pasando eh, puntualmente en nuestro sector, ¿no? Ya que somos muchos sectores los que están tan complicados. Tal cual. Hasta luego, Un eh. abrazo. muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes.